Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos sean este jueves 27 de mayo a nuestro capítulo de Catarsis 22. Soy Pedro Comín anfitrión. Me da muchísimo gusto que nos acompañen a este espacio que construimos ustedes y nosotros en conjunto para dilucidar, comentar y ver qué es lo que nos está haciendo reaccionar visceralmente a los tópicos en tendencia en las diferentes redes sociales y de esta manera tener un termómetro de lo que es la opinión pública en nuestro país en este momento. Les recordamos que aquí tenemos nuestras redes sociales, que son las redes, mis redes sociales personales, que son las del programa. Escríbanme aquí eh, para tener sus comentarios, sus opiniones, sobre nuestros capítulos, sobre nuestros invitados. ¿Qué invitados e invitadas gustan que tengamos? Escríbanmelo aquí, por favor, ya sea Facebook, Twitter, Instagram o en TikTok, por supuesto. Y el día de hoy tenemos una invitadaza, una invitadaza para hablar de una serie de temas Uy, hoy tenemos un montón de cosas, vamos a hablar de la refinería de Deer Park, del lamentabilísimo caso de Moroleón, Guanajuato, vamos a hablar de eh, la investigación que está sucediendo ahorita en el Instituto de Virología de Wuhan, vamos a hablar de pato machete genitalica y compañía de tinieblas, bueno hay muchas cosas que hacer y para eso tenemos una mujer extraordinaria. Ella la conoce mucho por su trabajo en la promoción de la educación sexual y la sexología. Es una experta en el tema, pero también es una periodista de larga trayectoria. La han conocido en diversos espacios de la televisión privada y pública, en espacios radiales. Y por supuesto, su aportación ha sido fundamental para el crecimiento emocional de generaciones. Está con nosotros hoy y es para mí un orgullo enorme este, invitarla y recibirla. La maestra Patricia Kelly está con nosotros en Catarsis 22. Tendré que hacer... Gracias, gracias por esta invitación, muy buenas tardes. Qué difícil, luego nada más los temas y me pongo a temblar, pero bueno, ya estoy aquí lista. Pedro Kominick, gracias por la invitación y gracias a quien haya sugerido que estuviéramos aquí para dar este, este paso diferente en nuestra actividad. Pues es que es un momento, creo que es todo este año y medio, mi querida Patti, me permito hablarte de tú. Sí, hey, por, favor, por favor, por favor. Oye, este, porque nos estamos conociendo, pero ya, ya el cariño ya está sucediendo. Bueno. O sea, Canal 22 es un lugar de tanto amor que incluso cuando nos escriben, acuérdense de escribirnos aquí en las cajas de comentarios de Facebook Live. Acuérdense que aquí además de estar en la señal abierta de Canal 22, estamos en la señal de Canal 22 Internacional. Y entonces si entran a Facebook de cualquiera de nuestros canales, Canal 22 Internacional, Noticias 22 o Canal 22, nos pueden escribir en las cajas de comentarios o utilizando el hashtag HagoCatarsisCon desde Twitter. Recopilamos sus comentarios y me los mandan en tiempo real aquí a mi teléfono para que estén en la conversación con la maestra Kelly y conmigo. Y que nos pidieron que estuvieras aquí, Patti, porque entrando ya en materia, nuestro primer hashtag de hoy para abrir boca es el Tren Maya. Uh -huh. es, después de que estuvo con Chileón, es el Tren Maya el que vamos a tener hoy. Y esto es a raíz de que se hizo tendencia, porque Fonatur anunció ya a quien ganó la licitación, que es, es el consorcio integrado por Bombardier Transportation México, Alstom, Transport México, GAMI Ingeniería, Instalaciones y Construcciones Urales, por un total de $36,563 millones de pesos. Eh, que eso es para proveer este, vías, las estaciones, trenes, en fin, toda la operación de este megaproyecto de la actual administración. Eh, escríbanos qué opinan sobre este proyecto y, sobre todo, sobre una de las grandes críticas que se debatió y se volvió viral en redes sociales, regálanos el siguiente tweet, mi querido Diego, que es que una de estas instancias, Alstom, participó en la polémica construcción de la línea 12 del metro, aunque ellos ya emitieron una aclaración donde dicen que ellos solo participaron en cuanto a sistemas eléctricos y de señalización. Pero, ¿qué opinas, Pati, de que a una empresa con este antecedente, con los hechos recientes, se le invite a una licitación de este calibre? Mira, yo creo, uno, no soy experta, ni mucho menos te había dicho que estoy como, como ciudadana fuera de, mis, fuera de mis temas, pero justamente como ciudadana y como el oficio que tengo de periodista, eh, mis obsesiones están en, en la escucha de, de noticieros, Me he hecho como unos tres al día más o menos diferentes, pero fíjate que, que Halston, que, que, tanto, que tanto ruido provoca, a mí me parece que habría que preguntarse, no sé cómo esté, si la licitación eh, fue tradicional o fue una licitación por asignación, creo que es el nombre que se dice, que, que se estaba criticando muchísimo esto. Las licitaciones es una convocatoria al concurso de una serie de instituciones, empresas, lo que toque. Y quien ofrezca el mejor servicio al más bajo precio y que ofrezca las mejores condiciones es la, eh, eh, el que, digamos, el que gana, el que se lleva eh, eh, el trabajo. Pero yo no sé si Gaston pasó por ese proceso. Por ese, eh, sí. Y sí. por ese procedimiento, eh, eso sería lo primero que yo me preguntaría. Y, y la otra cosa, eh, Pedro, es que el Tren Maya me sigue preocupando por, por muchas cosas, por la deforestación que se va a hacer, por cómo va a afectar esto a las especies animales y vegetales. El jaguar es muy importante en esa zona. Y luego la otra es que mucha, mucho territorio es eh, terreno ejidal. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay muchísimos grupos indígenas que están eh, no enterados del asunto, porque ni siquiera eh, eh, tuvieron comunicación en su propia lengua, ya fuera en maya, en Cetzal, en sotzil yo que sé, la zona que, que les tocara. Y, y pues esa encuesta que se hizo fue para los que hablaban español, <ríe> o, o la castilla, como algunos dicen. Pero yo creo que sigue siendo un, un, eh, un proyecto que va a estar controvertido hasta de principio a fin. Ojalá sea lo que se espera y no beneficie nada más a los poseedores de algunos terrenos. Absolutamente. Y solo por, por eh, responder nuestras respuestas, efectivamente sí fue una licitación tradicional. Sé que la, el, hubo un consorcio español que estuvo, digamos, ya como en, en la recta final de selección, eh, sin embargo, el, el pro proyecto que esta agrupación de constructoras presentó era 890 millones eh, más, más económico, eh, con conservando la misma calidad de realización de los trenes y, bueno, de todos los insumos de materiales necesarios y que además se va a construir en Ciudad Sagún, donde tradicionalmente se han eh, construido los, los vagones de, de trenes, tanto del de metro como... De, todo el sistema ferroviario mexicano. Pero sí, estoy absolutamente de acuerdo contigo que este es un proyecto controvertido que incluso ya que inicie su operación seguramente será controvertida y que creo que toda la ciudadanía debemos de estar alertas de qué está sucediendo. Escríbanos, escríbanos aquí por favor, este, tanto desde dónde nos están viendo como escríbanos qué opinan sobre eh, la inclusión de Alstom en la licitación del Tren Maya. Y de aquí ya nos vamos a nacionales porque llevamos, mi querida Patti, los ritmos de la red. Vámonos, vámonos a nacionales. En este espacio. Y tenemos la, la encuesta que se lanza todos los martes en las redes de este martes y miércoles en las redes de Canal 22, donde a partir de nuestra observación del número de impresiones que tienen distintos hashtags, este, que los vuelven tendencia, que ustedes, las audiencias, voten por cuáles son nuestros temas principales para nuestras secciones principales. Y así llegamos al nacionales, el tema de, eh, Deer Park, que es esta refinería en Texas, que recientemente fue adquirida en su totalidad, ya eh, eh, Pemex poseía el 49.9995%, esto es cierto, de la planta y tras una transacción de 596 millones de dólares, se anuncia que ya es eh, 100% propiedad de Pemex. De entrada, eh, la intención de, tenemos aquí el tuit desde la cuenta personal de Andrés Manuel López Obrador, la intención es que justamente tras tres años de operación para 2023, implique que seamos autosuficientes en gasolinas, no tener que importarlas y combustibles diésel. Ya de entrada, esto que, bueno, tenemos también una nota aquí del de portal, sin embargo, que abunda mucho más ya en lo que fue todo el parte de prensa eh, con respecto a este anuncio oficial. ¿Qué significa en estos momentos, después también del controvertido proyecto de dos bocas, mi querida Patti, ahora anunciar la compra de esta refinería? Tú, ¿cómo Tú vienes? que manejas, tú que manejas los, los dineros y las cantidades y los millones, eh, yo estaba oyendo. Que había salido más barata comprar la de Texas que la de Dos Bocas, que la que se tiene proyectada la de Dos Bocas. Eso por un lado. Eh, si estamos ahorrando, estábamos oyendo que se estaba usando material, incluso tú lo comentaste, no que se estaba usando nuestros, nuestros pequeños ahorros de, de desastres, que son un desastre, eh, para, para poder pagar esto, no lo que nos pone en riesgo. Cualquier economía hasta la personal, cuando tienes que estar sacando ya del, del pequeño o gran ahorro, eh, te estás poniendo en un doble riesgo. Y luego la otra cosa es que, y tú lo vas a, a presumir hoy eh, al finalizar el programa, fíjate qué paradójico, mientras el mundo, la eh, Volkswagen decía que para 2030 ya no va a tener eh, automóviles, de, con gasolina, eh, sin dice, que, que se están haciendo los, los autos eléctricos porque tenemos un compromiso como humanidad, Pedro, Pedro, con el planeta. Ya no es solamente mi pedacito de tierra o mi país. Creo que a raíz del coronavirus hemos cobrado una conciencia. Este, déjame usar esa palabra de terrícolas, ¿no? Ya no, ya no soy, ya no soy es de terri, yo soy planeta Tierra, yo, te, yo me debo a este planeta. Entonces, fíjate, metiendo los hidrocarburos, siguiendo con la contaminación al grado en que estamos, eh, eh, destrozando la selva, eh, la candona por donde va a pasar el Tren Maya, pues yo me pregunto, ¿qué es lo que sucede? París, te decía, ay, perdón, se me cayó mi acordeón, este París está por iluminar, a partir de, de unos días, iluminar hermosamente su símbolo, la Torre Eiffel, con un sistema no contaminante, con algo que es, este reciclable, reusable, un tipo de energía, eh, a, a partir del 16 de julio vamos a poder volver a, a subirnos los aquellos a los que les gustara entonces el mundo va avanzando hacia un mejor eh, ambiente a generar eh, energías alternativas y nosotros regresamos a la época de piedra entonces me preocupa lo que significa en este contexto eh, la, nueva, la nueva refinería que compraron. Absolutamente. Y retomo un punto que tú nos señalaste justamente con este nuevo tweet que tenemos, donde Octavio Romero Oropesa, eh, actual director de Pemex, señala también que Deer Park, que si bien efectivamente es más económica que, dos bocas, que la construcción de Dos Bocas, señala, él mismo reconoce, o sea, estamos hablando de un funcionario público designado por la actual administración, o sea, no es un crítico externo, eh, reconoce que Deer Park no tuvo utilidades el año pasado y que la están comprando, arrastrando una deuda de 980 millones de dólares, que ahí es donde, donde como tú bien comentabas, se eh, él mismo plantea, que es este, junto con la oficina presidencial, que se va a tomar de los guardaditos, uno que está en los bancos, eh, 17 mil eh, millones que estaban por ahí de lo que era el Fonden, <risa> Este, que ahorita nos están aplicando, en un, sobre todo después de este año, que tuvimos tantas desgracias este, de orden climatológica, precisamente por calentamiento global, muchas de ellas, habría que cuestionarnos, como bien dices tú, qué estamos haciendo por el planeta y dónde están poniéndose las prioridades. No solo, y, y, y como bien dices tú, creo que ahí está siendo muy certera, no solo como exigencia del gobierno federal, sino todos como terrícolas, como habitantes de este planeta. Pues sí. ¿No? Y, y, y la otra cosa es que también, también hay otras, yo creo que hay otras prioridades, cómo están las playas, los ríos, eh, eh, digo, para no entrar en los detalles de guarderías y otras cosas que no vienen al caso y que no son tema de, de el espacio, pero, pero que, que tendrían que estar antes que una, que una refinería. La, Absolutamente. Cultura, la cultura, la educación. Absolutamente. En ese sentido, escríbanos aquí. Les recordamos en las cajas de comentarios de Facebook Live. Pueden escribirnos para ver, saber qué opinan ustedes sobre este tema de la refinería Deer Park y su, y su adquisición por parte del gobierno federal para Pemex. Eh, y recordarles que nos sigan eh, a través de mi Facebook, donde pueden ustedes también darnos sus comentarios, donde también pueden ver con días de antelación quién va a estar como invitado con nosotros, de nuestros, nuestras egregias invitadas, conocer un poco de su currícula. Pueden también votar en la encuesta en mi Facebook personal. Entonces, descubre varios, ahora sí que varios pájaros de una sola pedrada. Y ahora, mi queridísima Patti, tenemos nuestro periodicazo de la semana. Bien que, mira, uno quiere ayudarles, pero ellos no se dejan. Seguimos con Patti Kelly, con nosotros aquí en Catarsis 22. Regresamos. Con la novedad que en el periódico de esta semana, así es mi querido Porquito Rodríguez, la Federal Aviation Administration de Estados Unidos, o FAA, removió el ranking actual de México de la Aviación Mexicana a nivel 2. Eso qué significa? Que encuentran una serie de fallas en cuanto a supervisión técnica, administrativa, de orden operativo, en fin. Esto por supuesto fue denegado primero por el gobierno federal. Sin embargo, Carlos Rodríguez de la Agencia Federal de Aviación Civil ya reconoció que se está trabajando en ello y que algunos de los temas están en un 80, 70, 60% de resolución y solo uno al 100%. Así que ya saben que el periódico de esta semana lo tenemos para la supervisión gubernamental que tiene a la operación de nuestras líneas aéreas, que en este momento de reactivación económica del turismo es básicamente clave. Así que ya saben, suéltaselo al puerco. ¡Así! Mi querida Patti, este tema, digo que es penosísimo por donde uno lo vea. Por donde quieras. Pero la pregunta sería, en este momento que... Pareciera ser con los cambios, el cambio a semáforo en, en todo el país que se, re, se activará la economía turística, ¿cómo nos pega en, el, en la reactivación del turismo? Mira, yo, yo creo que vuelve, vuelves a tocar con, con esta pregunta el otro gran tema controvertido del momento, el Tren Maya, la refinería y... La aviación, el, eh, la cancelación del aeropuerto de Texcoco, el, el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, que hay voces que dicen que no va a funcionar o que no será, no es el espacio óptimo para el desarrollo de, de ese aeropuerto. Y si a eso le agregas el riesgo que hay para llegar al aeropuerto, más esta descalificación que nos baja de categoría, eh, nos baja de categoría y aquí si sí no podemos aplicar el que si eres rico o eres pobre o, o si eres fifí o no lo eres, sino aquí son reglas de juego internacionales, son condiciones de seguridad internacional que se pusieron de acuerdo todos en algunos momentos para que gar garanticen que si yo vuelo, a Nueva York, voy a llegar a un aeropuerto con todo, una ambulancia, un señalamiento, eh, eh, dónde voy a guardar mi avión, carga de combustible, no sé, eh, bomberos, todo para en caso de una emergencia. O sea, hay una serie de situaciones y otros detalles que desconozco que no, no soy a, este, nada de la aviación, pero eh, yo creo que, que están tocando puntos claves de lo que son los proyectos principales para trabajar estos años, y, y son proyectos en una situación muy crítica. Y además aquí hay que recordar que, como bien dices tú, son, es una cuestión de reglamentación internacional, y que tiene que ver incluso también con la calidad de mantenimiento, o sea, de la supervisión que hace el gobierno, de la calidad, incluso de la calidad de mantenimiento de las aeronaves, son reglas de seguridad para nosotros, o sea, para la ciudadanía, que utiliza este las aerolíneas mexicanas dentro y fuera de México. Escríbanos por acá. Si nos están viendo la señal abierta de Canal 22, recuerden que utilizando en, tu, el, en Twitter el hashtag HagoCatarsisCon, nosotros recabamos su comentario y me lo mandan directamente en tiempo real acá a nuestro teléfono. Entramos a nuestras enfermérides, mi querida Patti, que son las enfermerides? Ay, ya me duele desde ahorita. Ay. Ya, ya que te digo, y la primera y justamente que estuvo compitiendo por el primer lugar en nuestra encuesta, es justamente el hashtag Moroleón, y es a partir del lamentabilísimo asesinato de Alma Barragán durante un acto proselitista suyo en, el, en, la, en la contienda por la alcaldía, la alcaldía de Moroleón en Guanajuato. Y, y la verdad es que lo que es brutal es que justamente ya no es... Un asunto de amenazas ya no es un asunto de, de coaliciones, de, de chantajes para que te bajes, ya es un asunto sanguinario. ¿Qué nos dice de estas, de, de lo que está pasando sobre todo en el México no de la gran mancha urbana, porque también el 90% de estos casos se está dando por municipios en el interior del país. En el interior. Exactamente. Mm. ¿No? Y se da esta nota de código magenta, justamente, que tenemos aquí, donde ella solamente es la tercera de los candidatos de este, de, de, de, de este, este partido, partido. En, en ser asesinado en el último mes, y que nos da ya un total de 88 víctimas fatales en el, en el presente proceso electoral. Literalmente, ¿Sí? por eso lo decían como terrorismo electoral. El asesinato está marcando esta contienda. ¿Qué nos pasó? Mira, uno, dicen que son las elecciones más violentas de la historia. Eso sí que ya está durísimo. Estos ochenta y tantos, ochenta y ocho, ochenta y nueve homicidios y eh, crímenes contra personas que están compitiendo, participando para una elección X, eh, pudo haber sido, a, habría que ver a qué, se, a qué grupos pertenecen, son opositores, son aliados, va, eso sería un buen punto de interpretación. La otra, ¿quién los está matando? Que esa es una pregunta que, que todos nos hacemos y por ahí contesta, contestan por un lado, oh, el crimen organizado, pues eso está muy mal. Pero si están por otros lados, con otras voces, diciendo que es dentro de los mismos grupos, eh, partidos, equipos de, de competencia, eh, pues está mal. Entonces la pregunta es, ¿qué nos pasó? Y esto es consecuencia de que perdimos el rumbo hace mucho tiempo y no se ha podido retomar. No hay autoridad que lo que represente realmente un control sobre este suceso. Y aquí una de las cosas que hay que señalar es que, por ejemplo, en el caso de Moroleón, que es, insisto, lamentabilísimo, eh, se señala que lo que pasa es que los grupos de poder de la iniciativa privada que tienen control de la zona, porque no solo se habla de, de crimen organizado, pero si sí hay eh, conservadores de intereses particulares que llegan a ordenar un homicidio, eso es crimen organizado. O sea, el crimen organizado, lamentablemente, una de las cosas que creo que está transparentando esta elección, y me gustaría tu, tu opinión al respecto, Patti, es que no, el crimen organizado ya no es solo esta etiquetota en la que acomodábamos al narco, que incluso se ha vuelto tan un lugar de comodidad, de discusión, que ya hay hasta narcoseries. O sea, ya incluso lo vemos como entretenimiento. Fíjate, el crimen organizado no puede funcionar por sí solo. Claro, tienen armas, tienen, el crimen organizado se organiza con la gente que está en el poder. No trabaja, no es así un grupo de salvajes que bajan como Pancho Villa, ¿verdad?, y, y ataca. No, hay una coordinación, hay una coordinación con personas del poder. Y tenemos, en teoría, en teoría, tres años con cambios eh, radicales en el poder. Y se ha empoderado el crimen organizado o desorganizado o grupos de poder locales como nunca de las elecciones. Mataron a esta mujer en, en Moroleón, pero han, a, la mataron además de una manera brutal. Los han atacado. Fíjate cómo está. ¿De dónde llegan esas armas, Pedro? ¿Quién, las permi ¿Quién permite que entre...? A, a, a aquí, ¿por qué nunca se encuentra de todo esto cuántas averiguaciones están ya corriendo, ¿no? ¿Cuántas están ya funcionando? En fin, tenemos muchas preguntas. Absolutamente, y eso es lo importante, hacer estas preguntas. Hay una cosa, una puntualización importante que me parece eh, necesario hacer a partir de lo que comentas, Patti, que cuando hablas que es efectivamente cierto que este crimen organizado está asociado con el poder, siempre sí. pensamos entonces en el poder institucional en funcionarios que, en, que como hemos descubierto, es así en muchos casos, pero también está el poder de facto y el poder tradicional, donde hay zonas de nuestro país con casgos profundos que están, por supuesto, en contubernio con este crimen organizado. El poder no solo es el poder eh, partidista e institucional político, es también el poder de facto de ciertas tradiciones y por supuesto de ciertas estirpes de dinero y en ciertos casos estirpes de apellidos arraigados a ciertas tierras. Pero, pero regreso regreso al, al punto de partida, uh -huh. ¿dónde está la autoridad que realmente represente el control y el orden en el país? Porque están grupos cacicazos en todo el país, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, están en el norte, están en Veracruz, este, en, en Guanajuato, eh, para no decir Ciudad de México, entonces bueno, que está, ¿Dónde está la verdadera autoridad? No las de nombramiento, la, la, que, la que corrige, la que castiga, la que nos da la paz que merecemos. Porque ya se nos olvidó, eh, nos absolutamente. olvidó la paz. <risa> Ya lo normal es salir así porque porque pues, lo normal es el miedo, te asaltaron, pues qué importa, no, estás vivo, ah, bueno, no, eso es lo bueno, no te mataron. Fíjate ya qué grado hemos normalizado la violencia y el caos. Absolutamente. Escríbanos aquí, por favor, recuerden, este, sus comentarios son parte de nuestra emisión, escriban en nuestras cajas de comentarios de Facebook Live de Canal 22. Si nos están viendo por la señal abierta, entren a su Twitter, utilicen el hashtag AguacatarsisCon y súmanse. A esta, a esta conversación. Descansemos un poco, mi querida Patti, porque, porque, bueno, porque literal sangre y horror, mejor una sangre más amena, que fue el hashtag Luna de Sangre, que también estuvo en tendencia con la superluna esta semana, que tuvimos la luna llena más grande y brillante del año, que coincidió con un eclipse lunar total, haciéndola aparecer roja este, el día de ayer. Eh, afortunadamente, aquí en México, en partes de Canadá y Estados Unidos, se vio de manera plena, pero se ve también en algunas partes de Asia y de Sudamérica por un total de aproximadamente 15 minutos. Lo que es interesante es que este fenómeno, no esta coincidencia entre la luna más grande, que es su momento más cercano a la Tierra, y el eclipse total lunar, tenía 400 años de no suceder y se vuelve tendencia. ¿No sientes que también es esta necesidad un poco como de regresar por parte de los usuarios a, a lo elemental, como precisamente para desprendernos de toda esta agresión que estamos recibiendo de alguna manera de las redes. Oye, pero mi amiga, la más pesimista, me diría que hasta la luna se pintó de rojo. Es correcto. <risa> o <risa> no, la decir, amiga, que... esa es una señal, por favor, hasta la luna se tiñó de rojo, ¿no? Es correcto. Y, y lo interesante es que sí, eh, se volvió una tendencia a donde se subió gente de todas las generaciones. Que sí. creo que también eso eso habla de, una, de esta necesidad, pues, de volvernos a reconectar, bien lo decías también tú al inicio hoy de, de, de nuestro programa, de reconectarnos con nuestra pertenencia al planeta. De alguna sí. manera este fenómeno, creo que también nos propicia eso. ¿Tú, ¿Tú saliste a ver el eclipse? No, no, no, ayer estaba lloviendo en la parte donde yo vivo, estaba lloviendo y estaba negro el cielo, no había posibilidad de nada. Uh, aquí, se, aquí se alcanzó, yo vivo por acá por el sur de la ciudad, y aquí se alcanzó a ver a ratitos, pero justo creo que también este momento de poder respirar, ¿no? Y darte como un airecito para, para conectarte otra vez con lo que, con lo que va a permanecer incluso después de nosotros, creo yo. Y como bien dices tú, yo también espero que, yo también espero que eso permanezca. Después de nosotros, yo creo que somos lo, la peor, el peor virus que le pudo haber pasado al planeta, el género humano. Me da mucha pena decirlo, pero ojalá y pudiéramos hacer algo para echar para atrás cosas, ¿no? Por lo pronto los artistas tenemos un poco la obligación de hacer este momento un poco más llevadero, los invitamos a que sigan también mi TikTok, donde además de poder este, hacer preguntas directamente por el botón de preguntas que tenemos ahí, también estamos haciendo humor para regalarles a ustedes para que aunque sea en ratitos de a 30 segundos y un minuto poder regalarles una sonrisa, ay, y respirar profundo y soltarnos de esto. Y por eso tenemos también mi querida eh, Patti Kelly aquí en nuestro programa, nuestro tip. De convivencia, porque creo que después del confinamiento como que pierde uno como la habilidad social. Y en este momento nuestro tip que sugerimos hoy es cómo convivir con esta clase de notas. Regresamos con Patricia Kelly seguimos aquí en Catarsis 22. Síganle sus redes. Aquí nuestro tip de convivencia, les hemos hablado en varias ocasiones sobre la violencia y hablamos casi siempre cuando se ejerce entre personas, pero ¿qué sucede cuando yo soy violentado por las publicaciones que me encuentro en las redes sociales? En los eventos que han estado sucediendo estas últimas semanas, como no falta quien grabe desde su teléfono, desde distintas perspectivas, estos hechos sangrientos que nos han estado rodeando, estamos siendo violentados por publicaciones que sin aviso alguno aparecen en nuestras, nuestro timeline, en nuestro feed. Y esto también es una manera de violencia. De alguna manera, las redes sociales se han vuelto una extensión de nuestro espacio personal. ¿Qué podemos hacer? Lo primero es reconocer que estas publicaciones se tratan de violencia, no solo sobre su contenido, sino son violentas hacia quienes las leímos, hacia quienes las sabemos. Empezar porque la mera exposición re, la reconozcamos como un acto de violencia ya nos permite tomar acciones al respecto. Dos, tomar conciencia de nuestra propia violencia. ¿Cómo respondo yo a estas publicaciones o a las publicaciones de otros? El famoso hate. Poner comentarios descalificatorios, de invalidación, de juicios o simplemente de morbo pidiendo más detalles sobre el hecho sangriento. Eso también es violencia. Y a quien lo lea, le violentará. ¿Qué es lo que recomendamos aquí? Establecer límites sanos. Poner filtros en nuestras redes sociales y simplemente entender que cuando yo llevo una publicación de violencia, tomo la decisión de decirme la brinco y avanzo y así cuido mi salud mental. regresamos a Catarsis 22. Sigue, Pati Kelly, aquí con nosotros. Por favor, Pati. <risa> y yo quería sumar a lo, que, a lo que dijiste, a tu sugerencia. Yo quiero sumar dos cosas más. Uno, no te lo tomes todo personal. Cuando no vemos el mundo más allá de tu ombligo, piensas que todo es contra ti, que todo nadie te entiende, que todo... No, no eres tan importante, la verdad. Ahorita hablando no en redes, no eres tan importante. No te lo tomes personal. Y la segunda que creo que también puede, puede ser útil, Pedro, y es... El que pensemos distinto no nos hace enemigos. Mira, a mí me costó muchos años entenderlo y, y, y, y, y es una gran este, herramienta para poder ser feliz en la vida. No pensamos igual, no, no tengo que desgastarme ni tú tampoco, no, nadie va a demostrar quién es mejor que nadie. Pensamos diferente en este punto no podemos coincidir. A lo mejor nos vinculamos por los que sí podemos, pero lo claro, lo, lo directo es que por pensar distinto no eres mi enemigo. Quien ve el mundo, y yo lo vi muchos años de mi vida, así en blanco y negro, sufres mucho, te ganas muchos enemigos y tu pobre hígado queda fatal. Y cuando aprendes a respetar que hay otros, que no piensan como tú, el mundo es, es, y que además tienen que vivir en, en otra parte del mundo junto contigo, yo creo que esto es muchísimo más, más llevadero que querer tener siempre la verdad única. Absolutamente, y bien decía Víctor Frankl, me quería, Patti, estarás de acuerdo conmigo, en nosotros está el decidir reaccionar o no al otro. Claro, o cómo reaccionamos, decía, ¿no? A lo que nos sucede. Exacto. Por exacto. eso te digo que no, no se crea que todo es contra usted. ¿No? Eh, eh, sobre todo en las redes, porque hay, hay, hay un sector que, que ha crecido la violencia. Ay, estúpida, usted acatar, incluso de las mismas mujeres. Pero, pero, eh, como tú dices, me la brinco y luego hay unas que. Y no me contestó, ¿y qué le pasa? Y no, qué muy. Nos... Déjalos pasar, déjalos pasar, ¿no? Porque porque es muy desgastante eh, formar parte de la violencia que en teoría combatimos. Absolutamente, y es justamente hacia donde va nuestra nota. La manera, Una de las maneras de rechazar la violencia en las redes sociales es no propiciarla. A veces pensamos que un comentario que nos parece sarcástico, divertido, no llega a otro lado, pero no sabemos en qué estado de ánimo está quien lo lee. Vamos a nuestra nota internacional, es que justamente tiene que ver pues con novedades y percepciones que tenemos el hashtag Wuhan en internacionales. Y tenemos este, este eh, tweet regresate al Twitter de Infobay, mi querido Diego, que hace una cronología sobre una nueva investigación que se está haciendo eh, y que ha adquirido mucho interés sobre que a partir de que no se ha encontrado de manera contundente las causales desde fuentes naturales del SARS-2, del, del, del virus de COVID-19, el virus de COVID-19, porque luego me dicen que si la o él o lo, y adquirió un renovado interés, una investigación que está en curso actualmente sobre la posible fuga del de Instituto de Virología de Wuhan de dos científicos que en 2019 este, salieron contagiados a atenderse a un hospital. Eh, esto es a partir de una nota que hace el Washington Post, que justamente aquí replicamos una parte, donde incluso se le cuestiona a Anthony Fauci, que es quien es el responsable eh, frente a la pandemia en los Estados Unidos. Recordemos que es el, el país, hasta el momento, con mayor índice de fallecimientos por esta causa, donde él reconoce que la agencia que encabezaba, que era el Instituto Nacional de Salud eh, estadounidense, tuvo una inversión en este laboratorio y que justamente cuando se habló de que podía existir esta fuga, este, él, una persona de este propio instituto categóricamente lo negó y dijo que era de causas naturales. Ahora que la urgencia de, gracias a la vacunación, del índice de fallecimientos bajó y la percepción se está pudiendo modificar, se ha reabierto esta investigación. Por eso les invitamos a eh, que entren al sitio de Infobé. ahorita el, el, el, el, el tweet no lo tenemos a la mano, pero entren al portal o al portal de Washington Post, el de Infobé está ya en español, ¿Qué piensas tú de que se reabra esta investigación ya en este momento donde se está avanzando en la vacunación? Mira, yo creo que, que tendría dos vertientes. Por Ajá. un lado, la vertiente de encontrar culpables. O oh, miserables, chinos, son los culpables del virus, ¿no? Eh, opción uno. Pero la opción dos podría ser que si eh, se estaba experimentando, como se hace en muchas partes del mundo, con muchas cosas, eh, si se estaba experimentando con algo, yo, lo, yo, yo pensaría que lo positivo sería encontrar dónde nace esta cadena para poderla cortar e interrumpir. Se le estaba echando la culpa a los pobres murciélagos. Este, alguna vez, por ahí, hace mucho tiempo, Pedro, leía, o, o, leía por ahí que cuando la peste bubónica eh, y, y cuando una de estas epidemias de, de, de hace varios siglos, sí creo que era la peste bubónica, si sí, sí era otra, discúlpenme, ahora se me va. Pero eh, decían que los transmisores eran los gatos. Uh -huh. Y este que en aquella época se van a matar a todos los gatos. Y no te digo la invasión de ratas que tuvimos. Entonces tiene su razón de ser este... Eh, la existencia de muchos animales con los que hemos con los que hemos convivido el romper esas cadenas la misma china lo vivió en algún momento con, con algún ejemplo y yo desearía que se investigara para romper el origen interrumpir esa cadena de contagio y no para encontrar culpables y tener una guerra mundial absolutamente de acuerdo porque de hecho una de las cosas que justamente desestimó eh, la credibilidad de este proceso de investigación fueron las declaraciones en su momento de Donald Trump que estaban cargadas de eh, propaganda anti-China, sí, sí. que, y, que, y que además de vino no solo en un asunto de que él buscaba un detente comercial, sino además que incluso propició violencia hasta a, a, a ciudadanos norteamericanos ya nacidos de cuarta, quinta generación en territorio estadounidense que estaban siendo violentados simplemente por los asiáticos. ¿No? Sin embargo, aquí como bien dices tú, el punto sería tener una claridad, pues, sobre la cadena de origen del virus para tener un mejor tratamiento. Que por bueno, una de las cosas que está sucediendo ahorita es que se está trabajando en que ya no se tenga que tener en congelamiento profundo la vacuna, etcétera, y que finalmente conocer el origen permite mejorar el desarrollo de vacunas cada vez más accesibles a un mayor número de poblaciones, porque no todos los países, lo sabemos también bien, tienen la misma capacidad de recursos para la vacunación. Yo no sé si tú te acuerdas cuando, cuando apareció el VIH sí. en 86, que también decían que se había salido de un laboratorio, que lo habían hecho para, ay, qué, qué casualidad, que solamente a la población gay. Y te acuerdas la estigmatización brutal de los primeros años de, de este grupo de la comunidad gay. Y luego, ¡ay, sorpresa! pues también los heteros. Ah, y entonces se miró, se miró la, la, el otro grupo que eran los bisexuales y las dobles juegos, etcétera. Entonces, yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos. Yo insisto, ojalá sea para ver el origen. Así como te dicen, ¿dónde contaminas? Con las manos. Bueno, lávate las manos. Antes de comer, digo ahora con el COVID, pero antes era, pues desinfecta tu verdura, lava tu verdura para cortar esa cadena pues que fuera, digo, lo estoy poniendo muy simple, pero pues fue una, una, una, una, una pandemia que, que atacó al mundo completo. Y recordemos siempre que la información es poder. Una de las cosas que justamente sí. ayudó mucho justamente con el inicio de la pandemia del VIH, porque los números de VIH sí, este de personas que, que mueren ya de cuadros desarrollados. no, no ahora, es una, ahora es una enfermedad crónica. Así es. Pero en su momento, bueno, la xerofobia sigue siendo un problema, un problema existente dentro y fuera de la comuni comunidad LGBT. ¿Qué es lo que la combate? El conocimiento. Exacto. No, finalmente lo que abogamos nosotros es al conocimiento. Escríbanos aquí qué opinan sobre esta investigación que está en curso con, en el Instituto de Virología de Wuhan. Y tenemos una de mis secciones consentidas, nuestro Hola, ¿qué hace mi querida Patti Kelly?, no, ¿en qué es donde ¿Tú nos platicas dónde estás, dónde andas y dónde te puede disfrutar a la distancia nuestra audiencia, además de seguirte en tus redes sociales? ¿En dónde me pueden encontrar? Pues me pueden encontrar en, en Vejez creativa Tengo un canal eh, de información sobre envejecimiento que déjame te digo que voy en el video 499. El, el sábado estreno el video número 500. 500 ideas para que enriquezcas tu envejecimiento. Nada, les digo, nada de vejez aburrida. Vejez creativa. Así se llama mi canal en YouTube. Entonces, está para que cambiemos pues toda esta cultura viejista y toda esta situación deprimente en torno a, a, a, a la vejez. Eh, con un programa semejante, estoy en Aprender a Envejecer en Canal 11 y son las la, los dos cosas que tengo ahora. Está por aparecer un libro. Ahí lo, lo, lo compartiré en un muy pequeñito, pero hecho con muchísimo corazón. Y pues estamos con eso ahorita. Estoy muy contenta y muy orgullosa del canal en, en YouTube. La verdad es un, un esfuerzo cuando nadie, nadie abría el espacio para los adultos, las personas mayores. Y sobre todo creo que esta idea que tú estás combatiendo ahorita de manera muy activa, digo, siempre has trabajado en pro de la calidad de la vida del individuo, de las mujeres, de las personas a comprenderse mejor y vivirse más plenamente y sobre todo combatir esta idea de que las personas de la tercera edad, que, que, que más ahora lo, lo vimos mucho ahora con la campaña de vacunación, con los íconos que se usaron para referirse a los distintos este, grupos de vacunación, donde de repente este, hubo esta discusión muy activa en todo el planeta de por qué empezar por eh, vacunar a la gente mayor si ya no son productivos. Claro, si ya, no, ya, ya vivieron, ¿no? Fíjate que ahora la sobrevida está en 20 años, Pedro en 20 años. Entonces, cuando tú llegas a los 60, tienes de 15 a 20 años más de vida. Antes te morías, hoy tienes esa posibilidad. 20 años es pues, otro gran trecho de vida. Absolutamente. Y sobre todo también pensar que las personas de la tercera edad son cuidadores, compañías, en el estereotipo más grave, cargas, y que no tienen derecho a vidas afectivas, a vidas sexuales plenas, a vidas de creación. Pues, Mira, el, el canal, eh, me encanta porque eh, acabas de decir algo importantísimo, el canal se sustenta en tres, en tres grandes eh, pilares, uno de ellos es la sexualidad. De, los, de la adultez mayor. El que yo esté con el pelo blanco y, y con mi piel arrugada no quiere decir que dejo de sentir ni que pierdo la capacidad de amar. Ojo, de dar y recibir placer. Los años no me limitan. ¿Qué creen? Hasta me sé unos trucos que te Me faltan manos para aplaudirte en lengua de señas mexicana para no hacernos ruido aquí por Swimliard. Y bueno... Regresando siempre a nuestros tópicos, tenemos nuestra lectura de la semana, nuestra historia de la semana para que puedan disfrutar a la distancia, por supuesto en Canal 11 los domingos por la noche, pueden ver... Este, mañana, este... mañana, mañana, mañana. Mañana, discúlpame, discúlpame. Es el, este, mañana viernes, por la noche. 11 no de la, la mañana. 11 de la mañana, pueden encontrar a la maestra Patricia Kelly. y. Por supuesto, síguele en sus redes, donde están todos sus horarios puntuales para que yo no tenga furcios. <risa> <risa> y los dejamos con el escritorio de la semana y regresamos con la maestra Patricia, okay. que aquí a Catarsis 22. <risa> Muy bien. Esta semana les tenemos algo que viene como anillo al dedo. Archivo Desclasificado, escrita por Wolframio y narrada por Fidel Monroy. Esta semana la Fiscalía General de la República presenta nuevamente una denuncia en contra de Emilio Lozoya, el director de Pénix. Estas informaciones nos indignan profundamente y precisamente Archivo Desclasificado es una historia en la cual al abrir un archivo de este tipo, los secretos de varios gobiernos salen a la luz. Una vez que estos son revelados, nada vuelve a ser lo mismo. Descubre esta y miles de historias más bajando nuestra aplicación desde la App Store o Google Play. Y con tu suscripción puedes tenerlas tanto en escucha como en lectura. Regresamos a Catarsis 22. ¡Ya que También la literatura nos ayuda a entender nuestro entorno. Oye, es que mira, mi querida Patti, yo llego a esa conclusión con, con, con lo de Deep Story. Ya a estas alturas del partido, ya tus, tus listas de escucha de música ya te las sabes al derecho y al revés, y entonces mejor escuchar narrativa contemporánea, nuevas plumas, plumas como Alberto Chimal también o Mónica Lavín están aquí en Deep Story, y entonces te arrancas mientras lavas el traste a conocer literatura nueva, oye. Muy bien, ¿No? me parece muy bien tu propuesta. Pero bueno, quiero hacer aprovechar para hacer un bonito anuncio parroquial de agradecimiento. Justamente, recientemente acabo de recibir mi primera dosis de, este, de la vacuna contra el COVID-19. Y todo el equipo de aquí de Catarsis 22 y de Canal 22 queremos de verdad reconocer el trabajo enorme que está haciendo todo el personal médico, pero también todo el personal logístico que está apoyando las sedes de vacunación. En mi caso, la enfermera Guadalupe Murillo, que fue un solesote, una mano espectacular, de verdad se los digo, Este, porque también Bien lo sabes tú en clínico, hay, hay distintos tipos de vampiro, hay distintas calidades de mano para la puesta de inyección. unas que tienen la mano muy pesada. O sea, también la verdad es que me fue muy bien con, con la enfermera Murillo. Eh, de verdad, sé que los, las logísticas no son iguales. La que a mí me tocó fue súper ordenada, este, muy amable, muy, eh, muy claro el voluntariado también de a dónde te podían conducir para darte más información, para... Este, solventar dudas, para darte apoyo si te bajaba la presión, etcétera, o sea, hubo un muy buen monitoreo eh, médico y un muy buen flujo en el procedimiento de la gente que llegaba con su cita, de verdad invitamos a toda, a toda la gente a que se registren en la página, todo mundo empieza ya a, a complotar que se usan los datos, esa información les permite organizarse mejor y que experiencias como la que yo acabo de tener, que fue muy afortunada en cuanto a agilidad, eficiencia, etcétera, sucede gracias a que nos inscribimos. Entonces, de verdad, de verdad, este, yo lo aplaudo. Y bueno, seguramente tú ya, mi querida Pati, ya pasaste por tus dosis de vacunación. Yo Este fue mi, mi regalo de precumpleaños porque yo cumplo 52 el 9 de junio. Pues yo, eh, ¿cuándo? El 9 de junio, ya en 15 días. Ah, pues yo el 30 cumplo 68. Y ya recibí mi primera dosis, me falta la segunda y que espero que, creo que nos toca la semana que entra, el 2 o tres de la semana que entra. Pero déjame decirte algo, Pedro. A mí me gustaría que esta organización, toda esta logística para la vacuna me parece muy buena. Eh, la aplaudo por supuesto, pero yo quisiera que no fuera el momento excepcional. Yo quisiera que esto se llevara a lo cotidiano. Porque, claro, este, como dice el dicho, en el país de los ciegos el tuerto es rey. Es un, un, un este, yo sé que es un dicho un poco cruel, un poco. poco este, empático. Eh, empático, pero es un dicho muy tradicional, lo iremos sustituyendo por otros, pero es muy claro. Eh, Vamos y estamos admirados de que nos traten bien, porque somos muy maltratados. Porque el, el, el trato normal no es ese. Oye, es que entré y me dieron los buenos días. Oh, pues es que lo normal es que te den los buenos días. Yo lo que quisiera es que dejáramos de sorprendernos porque nos bien tratan. Yo quisiera que el maltrato dejara de ser la costumbre de nuestro país entre incluso nosotros mismos como, como ciudadanos de a pie, ¿no? Absolutamente. Y en ese sentido también lo quiero recalcar, el voluntariado que está eh, eh, participando está dictando ejemplo. Perfecto. Me encanta. Ojalá no. se prolongue en otras esferas de la vida. Así sea. Y pues pasamos ya al absurdo salvaje. Ya, me, Vamos, ya, ya, ya, ya, ya agradecí este <risa> a, a mi enfermera que tuvo la mano, la, la mano de mariposa. Para, para ponerme la vacuna. Y entramos a nuestro absurdo salvaje, que son estas notas que de verdad, de verdad, de verdad, ti es que ni cómo ayudarles. Y nuestro primer este, hashtag que estuvo ten, este, como tendencia toda esta semana fue el hashtag WhatsApp, donde WhatsApp presentó una nueva función, no sé si ya viste los mensajes de voz. De los, después de las largas epístolas de voz que yo te dejé para que vinieras acá al programa. Para, para, para integrarme al programa. Ajá. Exacto, donde tú, ya te aparece la opción una vez que le das al mensaje de voz de acelerarlo al doble, eh, al triple o al cuádruple. Wow. Y entonces ya te lo echas este, como las ardillitas del Lalo Guerrero. <risa> te lo echas en una tercera parte del tiempo. Ya dijiste, en eh, con ese con esa referencia histórica ya te vamos calculando... <risa> Mira, ya si alguien no me creía lo de que cumplo 52 en 15 días, ya con eso ya me balconé es durísimo. Es durísimo. No, pero lo que es interesante y me parece absurdo de esto, digo, toda función nueva siempre es divertida, es que a veces el WhatsApp, digo, ¿será que nosotros crecimos todavía en esta cosa de te llamo por teléfono desde el de discos? Sí, ¿No? sí, sí, claro. Y no sé si a ti te pasó, pero a mí me costó mucho trabajo esta cosa de, de no indignarme porque alguien en vez de llamarme me mandaba mensaje, ¿sabes? Ajá. Para la gente joven, pues ya... ¿No? El WhatsApp incluso es el lugar preferente o preferido para, para comunicarse. Ahora, ¿por qué era más ágil y más rápido? Si eso no te parecía suficientemente ágil y suficientemente rápido, ahora vas tres veces más a prisa. ¿Cómo ves? Escríbanos qué opinan de esto. Es ahora, ahora se está haciendo una, como un tratamiento a las personas que les está causando mucha angustia y ansiedad la tecnología cuando estás pegado al celular o a la computadora o al mail, pero que eso ya te produce una angustia. Está habiendo este estrés, este, esta situación que, que puede hacerte perder la paz, pues. Entonces hay que saber poner el equilibrio, ¿no? Exacto, entonces escríbanos aquí qué opinan de ahora que los mensajes de WhatsApp se pueden ver al o escuchar al doble de la velocidad. Y vamos a nuestro siguiente hashtag en el absurdo salvaje, que es el hashtag pato machete. Yo, oh, caray, ¿y eso qué es? Pues nada, que no sé si has visto a este egregio candidato de Nuevo León, este Samuel García, que ha dado nota. ¿Te acuerdas de este este patanazo que le dijo a la mujer, tápate porque estás enseñando rodillas? Ah, sí, sí, sí, solamente estás para mí, me casé para que estés para mí, no sé sí. qué es. Y, ¿y que de una tras otra, de, hablando desde su privilegio blanco feliz de este país, en fin. este Pues, ¿por qué no? Para que no le digan que no tiene conexiones con este la base de los votantes. Pues hice, se hizo un promocional con músicos pues, de grandes bandas de lo que se conocía como La Avanzada Regia, Pato Machete, De Control Machete, Genitalica. Jonás este, y la Ronda Bogotá, y básicamente lo que fue terriblemente absurdo de esto es que estas bandas este, anarcas, institucionales, de metal, de duro, pues haciéndole su promo al muchacho Samuel García, y las redes sociales se volvieron locas de este absurdo, mi querida Patti. Pues fíjate que no me, no me tocó verlo, pero, pero suele suceder. Eh, tú, tú comentabas eh, en algún momento previo al programa, puede ser por el periodo tan largo de, de inactividad que tuvieron los músicos, ese es un sector altamente dañado, altamente. Los teatreros, los, los músicos han estado complicados. Y, y bueno, a lo mejor digo, bueno, pues, este, hay un, a, a lo mejor hubo un buen pago, no lo sé, pero me cuesta trabajo creer que los, con, los contestatarios tradicionales acabaran haciendo. Curso, no, ¿no? Sí. Pero bueno, elecciones vemos, reacciones sí. no sabemos. Y absolutamente, sin duda alguna. Y bueno, y en este tío, mi querida Patti, tenemos una sección que no podemos dejar de hacer contigo, que son nuestras preguntas del Minuto del Millón. Que son pequeñas preguntas a dos opciones, donde tú escoges intuitivamente la que, la que está más cerca de tu corazón. Okay. Y me para esto nos va a regalar un guiño, mi querido Diego Carranco, y nos arrancamos con las preguntas como. Vamos. Y ya cambiamos de set, ¿viste qué velocidad? Qué rápido, sí. <risa> ¿Estás, ¿Estás lista para tus preguntas del año sí? del millón? Oh, mis preguntas. A ver, perfecto. Me... Okay. Empecemos. ¿Quincy o Master C Johnson? Perdóname, no te oí. ¿Quincy o Master C Johnson? Ay, Master y Johnson. ¿Medios públicos o medios privados? Públicos. ¿Medios privados? ¿Serie? ¿Serie o película? Ay, película, quesadilla con queso o sin queso, con queso y con flor de calabaza mejor, <risas> eso, leer la mente o ser invisible, ser invisible, café o té, café, dulce o salado, salado, poesía o prosa, poesía, amor para toda la vida ¿O amor en lo que dure el ciclo? Amor en lo que dure el ciclo. ¡Ande! Dejar pasar o ver el mundo arder. Dejar pasar. Me ha costado mucho trabajo, pero dejar pasar. ¡Aplausos absolutos para Patricia Kelly! Muchísimas gracias, Patricia, por estar con nosotros. Todavía les recordamos a todas nuestras audiencias que tenemos repeticiones hoy por Canal 22.2 de Televisión Abierta Digitada a las 9 de la noche, aquí mismo por Canal 22 a la 1.30 de la mañana, como dice Lelutier, en el horario normal de la cultura de la 1.30 de la mañana. Y recordarles, por supuesto, que pueden ver este capítulo completo en el canal de YouTube de Canal 22 los sábados a partir de las 7 de la tarde. Y por supuesto que ahorita todavía nos vamos a quedar con la nuestra Patricia Kelly. O un ratito más, a un bloque exclusivo que tenemos por Facebook Live y Periscope. Tus palabras, gracias por, te este, por tenerte aquí con nosotros, de despedida Exacto. para nuestra audiencia de aire. Y agradecida, muy agradecida, Pedro, por tu invitación y por habernos dejado, por haberme dejado eh, expresar opiniones justamente sobre, sobre temas que no son mi especialidad, pero que me corresponden como ciudadana. Absolutamente te agradezco que estés aquí y nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde aquí en Catarsis 22. Y por la magia de las redes sociales, mi querida Patti, ya estamos en el blog. Ya estamos de nuevo, ya estamos otra vez, como si nada hubiera pasado. Aquí estamos como muy felices hoy que... Hoy, hoy en tarde de lluvia, no sé si tú estés en lluvia por allá, pero yo ya, a mí ya me está lloviendo por acá, por el sur. No, no, aquí, aquí no, pero es que el sur es bellísimo, siempre llueve muchísimo, me encanta. Sí, eso. mira, estoy abochornado, pero afortunadamente todavía no de andropausia. Ah, no. <risa> <risa> oye, aquí, aquí hace mucho calor, porque para que yo haga esto contigo, tengo que cerrar todas las ventanas, tengo que cerrar todo para que no se llegue ruido, entonces de momento digo, oye auxilio, pero bueno, de eso quería yo, un espacio muy calientito, así que estoy feliz. Mira, yo ya, ya no te puedo decir nada más que decirte que estoy envidiando tu, cual, tu abanico, este, ver, no sé si sea veracruzano o español, pero el esmaltado está divino. Este, este es español, un regalo de un amigo, pero este, pero tengo otros este, veracruzanos y, quién sabe, callejeros, pero este, este es de español. Pero mira, el salero para el abanico, ese ahí está. Ese ahí está, bueno, muy bien. Oye, mi querida Pati, pues tenemos nuestro Jueves de jue memes que justamente son este desfile de memes que se van produciendo en nuestras notas, que no tenemos en la sección de la señal abierta, por si no no llegamos nunca a terminar cada tema, este, y que queremos compartir contigo para que nos vayas compartiendo tus reacciones. Ya nos aventó aquí a un lado mi querido Diego, y el primero fue una nota que se hizo viral de Eduardo Cacha en el periódico Reforma donde básicamente él decidió hablarle a lo que él decidió que es el lenguaje eh, del grueso de la ciudadanía que va a votar ahora en la próxima elección. Y entonces, este, si no has visto esta, no, esta nota, que es así como el epítome, ya luego, antes de que se me vayan encima, así lo, lo etiquetaron en las redes sociales, como el epítome de lo huaytexican. Eh, <ríe> pues empezaron a salir memes, regálanos el primer meme, mi querido Diego, qué es este, vas carnal. Es que hay que hablarles en su lenguaje de ellos a los otros, diferentes a nosotros. ¡Órale! No, es que la elección de veras está sacando, siento yo, a ti, este, mejor reírnos, pero... Para pero, no dejar. Pero esta, esta incomprensión de la otredad, ¿no? De lo que intuimos como edad. Sí, sí, sí, sí. Yo creo que en muchos casos eh, podríamos hablar de la falta de empatía, nomás para no complicar las cosas. Digamos que sí. Y te acuerdas ahorita la nota que acabamos de estar platicando sobre estos metaleros que, que le estaban sí. haciendo el caldo gordo a Samuel García. Sí. ¿Por qué hiciste eso, Pato Machete? Porque tengo... Es que, sí, mira... La, te... la foto, la foto está buenísima. No, la foto de, de, de Adrian, Adrian Brody en, en El Pianista. En El, en el Pianista, exactamente. Fantasma, ¿Qué te... película. Que te voy a decir una cosa, Mira, yo lo sé, como o sea, mi parte como ejecutante de las artes vivas, ya sea como músico o las artes escénicas, efectivamente ha estado muy castigada eh, durante la, la, la pandemia. Pero yo creo que de eso, apegarte ideológicamente a una persona así, sí está difícil, ¿no? Okay. Bueno, para ti, para mí, no sería una opción. Algunos dirán, me muero de hambre antes que X. Prefiero morirme y que me corran, ¿a qué? Sí, pero no todo el mundo piensa igual. Eh, bien, bien decías, yo, de momento, yo de momento pensé que podía haber sido una situación económica, pero te voy a decir algo, te voy a decir algo. Eh, a lo mejor lo que en realidad son ellos se reflejó aceptando esto. Es que su es que... yo respondió sí está siendo un momento de caída de máscaras, siento yo. Y creo que también esta cosa de la viralización de los Lords y las Ladies, o sea, cómo la gente graba impromptu otras gentes, está revelando verdades profundas de muchos y muchas de nosotros. Ahora, ya para tomárnosla un poco más ligera, pues esta semana se anunció el compromiso de una famosa cantante de pop mexicana, Belinda, con, este, con, con, con otro cantante grupero. Y entonces, este México amante de la telenovela se lanzó sin piedad en las redes... Hablar del exnovio de La Buena de Belinda, Lupillo Rivera, haciendo este bonito símil. ¿Te acuerdas de esta foto que se hizo viral de Juan Gabriel de uno de esos últimos discos? No, sí, sí. No. Sí conozco, he oído, de, ahí te voy a fallar, he oído de Belinda, ubico a Juan Gabriel Perfecto, pero el otro novio y eso yo no, no los ubico. Pues es que Lupillo Rivera es un grupero muy famoso, fue como muy... Ah, Lupillo, Lupillo era el de acá, el de Bronco. Exacto. Ah, sí. ah okay, ok, ok, entonces sí lo conozco sí. Pues el, el, el, el caso es que el grupero este súper rudo de Tejana fue, no, fue el anterior novio de Belinda Que siendo, ya sabes, en este bonito país Racista y clasista El hecho de que ella, bonita, blanca Laquita, y todo, ajá, ajá. No, Anduviera con el grupero Pues ya les hacía mucho escozor Lupillo se tatuó a Belinda en un brazo Ma, Nunca lo hagan <risa> Nunca <risa> se tatúen nombres de nadie con quien anden Yo sé por qué se los digo ni, a veces ni de sus hijos, pero bueno. Y entonces, ahorita la gran nota en el internet es justo el exnovio, pues viendo el anuncio del anillo de compromiso de no sé cuántos millones. Y tenemos otro meme regalándolos, porque más esto se volvió como tendencia. Lupillo Rivera, cada que vea su tatuaje de la cara de Belinda en su, braza, de su brazo, ese día sí me mamé. <risa> Oye, ¿tú no te acuerdas? hace A, a lo mejor, no, sí te tocó. Eh, eh, los de Botellita de Jerez, el papel, el personaje que hacía eh, Arau era el Uyuyuy, ¿no? Creo que era el Uyuyuy. Y en el primero o segundo disco sale así con el brazo y tiene tachado, por decirte, Lupe, Yolanda, Adriana, ¿no? Y, y los tenía como tachados y, y estaba el nombre de la más reciente. Entonces así le tendría que hacer Lupillo como le hizo Sergio Arau. <risa> este... Lupillo va a acabar con, yo creo que con, como, como, con el planeta Saturno tatuado, tatuado, tatuado en el bíceps. Regálanos el que sigue, mi querido Diego. A ver. Este, porque ya claro, como en Shrek, llega Lupillo a la boda, yo me opongo. Ay. Este, te digo que, ¿sabes a mí que me ha hecho pensar mucho? todo? Porque ahora te estamos sacando tres de, de verdad, no te estoy mintiendo. ¿Cuántos? ¿Cómo ¿Cuántos? Decenas, de, pero, o sea, pero llegan tranquilamente a más de una centena los distintos memes de, de Lupillo reaccionando al compromiso de, de Nodal con, con Belinda. Y en, o sea, yo, a mí lo que me hace pensar es en la educación emocional que sigue en la memoria parietal, incluso estas nuevas generaciones de jóvenes mexicanos que no ven telenovelas. Oye, pero yo te iba a decir si en algún momento apareció alguien le preguntó realmente a, a, a Guadalupe qué siente, porque pues a lo mejor está muy contento, a lo mejor no le importa, a lo mejor acabaron, No digo, es que no no me, no son personajes que estén en mi, en mi radar, pero pues lo primero sería, creo que preguntarle cómo estás y cómo te sientes, ¿verdad? Pero bueno, igual que, que si, si hacen eso no saldría tanta cantidad de memes. Es correcto. Que finalmente, bien, bien decía no, este Oscar Wilde, there is no such thing as bad press. No No hay tal cosa como mala, como mala publicidad. Exactamente. ¿No? Y hablando de eso, pues bueno, y tiene que ver con esta nota terrible que estuvimos hablando, de qué está pasando en esta elección este, este meme se ha hecho viral. Yo el 6 de junio emitiendo mi voto. Es que yo acabo de ver un tweet por ahí, por hablar de una cosa que a mí me competería como ciudadano, no como conductor de este espacio, ¿quién ha presentado a su plataforma una propuesta sobre cultura? Así, así, así nomás dejándoselas las barata, ¿no? Sobre cultura, sobre salud, fíjate que el otro día que yo oí a una candidata más o menos famosa eh, de, de de de el este de, bueno, de algún grupo eh, que decía vamos a pedir albergues para las mujeres vamos a ayudar a las mujeres maltratadas pues yo decía yo también decía pero si eso lo ganamos hace mucho tiempo eso ya no era motivo de teníamos que dar pasos hacia adelante y pues no vas para atrás no es lo que decíamos lo que hablábamos hace rato con estas ideas de eh, el petróleo estas ideas de que yo voy a ayudar a los este, nobles indígenas y el el este la tercera que fue cuál la de la de la última es, eh, ay eh, ay este ya se me mm, la que está ya, ya me agarraste me agarra, me agarra, me agarra también a mí en el despiste sí, oye. bueno no importa, no importa pero, pero justo bueno es, el, bueno el tren maya no, el tren, el tren, la, la, la ah, el, aeropuerto el, fue la tercera ya me acordé. La, Entonces, este, yo, yo sí creo que dices nadie ha preparado, ha, ha dicho cosas sobre cultura. Dime cuántos, cuántos han propuesto algo eh, que no que no estuviera listo para las personas adultas mayores. Adem o sea, de entrada y te voy a decir una cosa. Hubo una nota que nos, no, que, que nos brincamos en el absurdo salvaje, no sé si la tengas por ahí a la mano, Diego, pues de tinieblas, es que también ve la clase de candidatos que estamos teniendo, este donde tinieblas... Pero mira, pero mira, si los aceptan, si aceptan al tinieblas, a Paquita, a, que yo los respeto como personas, como seres humanos, me parece que tienen todo el derecho, como dice la Constitución, a votar y ser votados. Pero, eh, cuando una persona eh, tiene un total desconocimiento y, y flagrantemente lo dice como Paquita, de que, pues yo no entiendo nada de esto, pero aquí me van a ayudar. Bueno, eso te habla de la asquerosa manipulación en lo que se, en lo que se ha convertido todo esto. Yo no quisiera hacer eco de, de, de que tenemos los candidatos que merecemos, porque yo no los escogí, pero, pero quien vote por ellos eh, pues te está dando el nivel el nivel que tiene nuestro país. Y creo que necesitamos hoy mismo educación, urbanidad. Absolutamente. Cultura, por favor. ¿Y lo que, qué fue lo que pasó con el caso de Tinieblas? Lo invitan a un debate porque está contendiendo por la, la, este, la demarcación venusiano Carranza y le preguntan que qué propuesta tiene para las comunidades LGBT. Más, ¿no? Y, y entonces guarda un penosísimo silencio y se arranca a decir pues es que en mi paseo por la demarcación busqué a las mujeres para ver cuáles eran sus necesidades. Así de pasemos la página y un penosísimo silencio, hablando pero, de penosísimo ahora, sí ahora sí que en su lenguaje le aplicaron la quebradora, no salió de <risa> tal, tal cual. Tenemos nuestro siguiente meme, bueno, que fue justamente no. a raíz de nuestra nota de Wuhan, ¿no? Okay. Leí Wuhan en los trending topics y pensé que se nos venía otra nueva cepa china del COVID, pero no, solo fue el susto. Ay, ese, ese es un lindísimo personaje. Sí. Eh, eh, no me acuerdo cómo se llama, pero de la película esta de que hablaba del deshielo y todo esto, me encantaba. No me acuerdo cómo se llama. Es Scratch digo, de la era del hielo, que creo que... La es de, era del hielo, exactamente. Es de la el, mejor... De lo que dije yo, perdón. Es, ah, es, es la mejor viñeta desde el Coyote y el Correcaminos que he visto yo en animación en mucho tiempo. Y eso nos lleva justamente a un, eh, un meme que se hizo viral. Que es el este, regálanos el que sigue, mi querido Diego. Este, eh, que es un que es este, yo buscando el chisme completo de Lady Miguel Hidalgo, este es un trending que ya ni, que decidimos no subir, porque es un video que se hizo viral de una mujer que llega a una casa, a un predio de una casa como de, de, este, de, de, de lujo, este, pero llega, el, el video la, la vemos a esta mujer como de clase alta, amenazando con un cuchillo como de mantequilla. A, a una empleada doméstica y entonces la hicieron primero viral como Lady Miguel Hidalgo, luego ella dio su versión donde hay unos inquilinos que llevan un año de no pagarle y están abusando y están robando la casa, este los inquilinos en vez de dar un desmentido sacaron más videos virales de ella, que, que ella luego dio una también una conversación, un, un testimonial en redes sociales diciendo que efectivamente fue... que porque la apresaron, la esposaron. Se vio esto también a cuadro en TikTok. Este, le evaluó en la, la delegación un médico, un, un psicoterapeuta, y ella reconoció que tiene un tema que trabajar. Pero son estos margallates que ya es lo que está consumiendo nuestro, nuestro tiempo en las redes sociales, Patti. Y no, no presentamos el, el caso porque, efectivamente, todavía las variables no están claras. Pero, ¿qué tanto es inmiscuirnos en violencia al darle seguimiento a esta clase de trendings? Sí, pero yo creo que también ahí está tu propia responsabilidad. Ahorita eh, que me estás preguntando sobre este, Belinda o Rosalinda, la, la, la boda <ríe> y todo esto, mira, eso no aparece en mi radar de ninguna manera. Ni ese tipo de personajes, ni ese tipo de música. este, Y, y no, en algún momento, en alguna etapa me llegó a preocupar, pero pues yo, mi, mi línea, imagínate que... que eh, cambia desde 1974 creo que todavía no habías nacido este, no, y tú, no, ya, tengo ya tengo 52 mi querida no, 52? ya habías nacido desde el eh, 69 entré a trabajar a Radio Educación y mi línea musical dio un giro de 180 grados y oigo otro tipo de música oigo, pero yo creo que Tú tienes el derecho de ser selectivo. ¿Qué quiero oír? ¿Qué quiero leer? Lo que pasa, mi querido, mi querido Pedro, es que siempre será mejor hablar de la vida de otras personas a conocer la tuya. Me quedo con esa verdad lapidaria y precisamente como sé que todas estas cosas no son lo tuyo, te tenemos un meme que escogimos para ti porque es una coquetería insólita y que curiosamente es muy viral. Regánalo, Rodrigo, por favor. Okay, ¿Cuál es? Oh, La, mi vida. Las Mininas. <risa> Mira, qué belleza. Muy bien. Las Mininas me encanta. No, me no sé si al, al señor Velázquez le gustaría, pero bueno, este... Está, está perfecto. No, fíjate, fíjate que, qué importante. A mí me parece maravilloso haber vivido todos estos cambios en la comunicación, Pedro. Y, y me parece que las redes, aunque tengan de todo o cosas que no son gratas, tú puedes escoger, y te voy a decir, en el peor de los casos, yo prefiero que existan estas cosas que a mí no me gustan al riesgo de que solo exista un solo tipo de contenidos. Que, que no sabemos quién decide y quién hace la curaduría. O que sí sabemos y que no queremos que decidan sobre nosotros. Bueno, o sea que esa música, eh, que puedo a mí no gustarme, pero de que existe el derecho de que la compongan y se consuma, eso no está en cuestión, no está en duda, no es solamente mi gusto. Eh, regresamos al punto de que el que pienses, sientas y veas las cosas de una manera diferente, no te hacen mi enemigo. Absolutamente, absolutamente. Viva, viva la diferencia, la diversidad y la variedad. Y hoy hemos estado un poco críticos con lo que está sucediendo en las redes sociales, sobre todo con este asunto, bueno, que pasó mucho con, no me quiero detener en ello porque queremos entrar a nuestra miscelánea. De lo, eh, con el tema de Moroleón donde hubo gente que además del pietaje que el partido permitió que se mostrara que de por sí ya era brutal, de, de, del asesinato de, de Alma Barragán. Además, hubo otras gentes presentes que sacaron el teléfono y grabaron. Y entonces, o sea, si bien ya sabes, los portales de noticias tienen esta prudencia de decir material sensible, tenga cuidado, esta gente por tener likes y tener más vistas en sus cuentas, subieron cosas que son de una violencia brutal, pero así como tenemos este extremo del espectro, tenemos todo el otro extremo, como estas meninas, de gente que quiere un marco referencial distinto, que quiere regalarnos humor desde otro lado, que quiere regalarnos información fidedigna, que esa es un poco la, este, la intención que tenemos nosotros aquí. Y en la miscelánea, hablando de eso, esa es una nota que también estuvo votada en nuestra, en nuestra encuesta del día de hoy. Fue el hashtag losoya donde la FGR eh, ya acusa formalmente a partir de una tercera declaración de Lozoya a eh, Enrique Peña Nieto, a Videgaray y a Ricardo Anaya de una red de sobornos para aprobar la reforma energética. Hasta el momento solamente se ha procesado al ex senador José Luis Lavalle Mauri, pero eso es a partir ya de eh, otras, se conocía de una declaratoria de Lozoya, ahora hay otras dos, y aparte hay eh, testimonios de otras cuatro personas cercanas a los hechos. Escríbanos qué piensan de este caso. ¿Cómo ves que en este momento, después de que han tenido guardadito a los Oya tanto tiempo, ahora tengamos otras dos declaraciones, en total tres declaraciones de él en estas semanas, Patti? Pero, pero yo, mira, mi abuelita diría, Dios los hace y ellos se juntan. Así diría mi abuelita. <risa> eh, eh, al señor los Oya no ha sido tratado de la misma manera en que han sido tratadas otras personas. Desde un... Eh, hombre al que dicen que lo, lo condenaron, estaba oyendo, está condenado a 40 años de muerto, de, por, asesin por homicidio, por asesinato, y resulta que ya demostraron que el, al que supuestamente mató está vivo y, y vive en Estados Unidos, ¿no? Entonces dices, desde ese hombre hasta los que están detenidos por razones políticas, que en la historia de México han sido muchísimos, los que están cumpliendo. Eh, eh, eh, cárcel sin una sentencia, ¿no? Por ejemplo, ese es otro, otro de los casos. O por situaciones eh, inéditas o por eh, cárcel preventiva, que con el nombre de preventiva ya mejor ni hablamos. Y Lozoya llegó directo a su casa, sin ningún problema, sin ningún... Y, y declaran cada que se necesita un distractor, cada que necesitamos ponerle un cascabel al gato para que se oiga ruidito por todos lados, eh, yo creo que pierde yo creo que pierde fuerza su posible verdad, vamos a ponerlo entrecomillado, su posible verdad pierde fuerza cuando se convierte en un, en un gato con cascabel más. Es correcto. Quedemo, nos quedamos con esta idea. Escríbanos aquí, ya saben, ya estamos solo por Facebook y Perisco, gracias a la gente que nos está acompañando, que este, que tenemos todavía un hashtag más el día de hoy, que es el hashtag MGM, mi querida Pati, que, donde Ay, Amazon, sí. Amazon de Steve Besos compra el legendario estudio que además, que no solo cuenta en su catálogo con películas icónicas como lo que el bien se llevó, bueno, la saga de James Bond, que parece que la que, la que se estaba resistiendo a esta venta era Bárbara Broccoli, este, la heredera de toda esta saga de películas que produjo de, de, de, en las novelas de Ian Fleming. Pero fe, finalmente se cerró la venta, que incluye no solo estas películas todas estas películas icónicas desde la época de oro del cine, sino 17 mil series de televisión, que colectivamente entre películas y series equivalen a 180 premios Oscar, y 100 premios EMIs. Esta venta se cerró por ah. 9 mil millones de dólares. Pues ahí está el nuevo monopolio. Ya ha habido otros, ya ahí está el nuevo, el nuevo mon monopolio, pero pues surgiendo eh, fuerte, a, consolidándose en pleno siglo XXI y este, haciendo uso de la tecnología, haciendo uso de una serie de recursos para, para tener, pues, ahí el, el gran monopolio, yo digo, ¿no? Otrora Disney, hora MGM eh, en, en los 30s, 40s, ¿no? Hollywood en, en 50s, no lo sé, estoy un poquito así no. arbitrariamente. Pero yo creo que tienes toda la razón. Fíjate que yo creo que es una industria, esta industria del entretenimiento visual, que no es en vivo, llamémoslo así, sí. O sea, ajá, el ajá. cine, la televisión, etcétera. Después las películas sean en, yo qué sé, primero en este Betacam, en VHS, en DVD, en no, Blu-ray. No, no, no, primero en, en, en los rollos, acuérdate. No, no bueno, en, por por supuesto, Ya está superado, pero eran unos rollos enormes. De celuloide. Sí, y, de celuloide. Pero creo que le das tú al clavo de, de, de esta nota de una manera muy interesante. Creo que es un. Es una industria que desde su origen es monopólica, Cecil B de mil. Era, ¿no? Este, los hermanos Warner claro. era, era un duopolio. Sí, sí. ¿No? O sea, esos primeros grandes estudios que empiezan a ser los talkies, ¿no? Las películas, las películas habladas. Ajá, ¿no? y que, y que no, ahorita que hablabas de lo que el viento se llevó, esa época en la que el productor era el dueño de la vida de los actores y de los guionistas y de eh, eh, diría Cachirulo del papá de los papás de los niños, ¿no? Ellos tenían el poder absoluto. Exacto, y de decidir de, de lo de, que de, hacer y deshacer vidas. La gente, se... hay estas historias como de que siga habiéndolas en mayor o menor extensión. Ahora lo, ahora son los contratos para, de ciertos actores con, con Netflix. ¿No? Claro. Los, contratos, los contratos leoninos a la Cecil B de Mil Horas son con Netflix. ¿no? Exactamente, exactamente, y, y, y las historias de la famosa Judy Garland se repetirán mientras siga existiendo todo esto, ¿no? Y aquí lo interesante también creo que va a ser, mi querida, eh, mi querida Patti, ¿qué va a ser Jeff Bezos en la cabeza de, de, de, de Amazon? Con este asunto de, la, de, de lo políticamente correcto, ya ves que estaban queriendo cancelar lo que el viento se llevó porque se filma en un momento donde retratar la esclavitud eh, sureña, que es una cosa brutal, ¿no? La la, esclavitud, ¿no? la opresión a, a la gente racializada no es, no puede ser correcta mucho en, aquí y ahora nunca, ¿Ahora? Ajá, ajá. Pero, pero el contexto era otro. Y el valor artístico de la obra sigue existiendo. ¿Qué va a pasar con la corrección política, con todos estos catálogos de películas icónicas? Pati, ¿tú qué especulas? Pues, pues yo creo, fíjate, es algo, es algo muy interesante. ¿Qué va a pasar? ¿No? ¿Qué ya pasó? Piensa, por ejemplo, tú que eres del medio teatral, piensa, por ejemplo, en los, en los comediantes. Los chistes de Mauricio Garcés, de Loco Valdés, son serían en este momento fatales, ya entonces, no puedes reírte, de lo. Me, además te voy a decir una cosa, yo estoy de acuerdo, ya no te puedes reír de, de los gays, ya no te puedes reír de la mujer sometida o del esposo engañado, ya los viejitos te estamos protestando para que no nos agarren con que se me fue el avión, el avión, este, entonces yo creo que hay un cambio importante un cambio importante que viene gestándose, y ahí te voy a caer gorda a la mejor, pero que viene gestándose desde los 70 con el movimiento feminista. Toma un revuelo fuertísimo con el Me Too y hoy se transforman incluso los mismos hombres. Hoy se habla de nuevas masculinidades, hoy se habla de, de otras relaciones en la comunidad LGBTI, eh, justamente con miras a los derechos, de, ¿no? Entonces, creo que el cambio ya se dio y que el siglo XXI está marcando ya la consolidación. Claro, se va a tomar unos añitos, pero se van a consolidar, porque lo que era políticamente correcto hace unos años, hoy será solo parte de la historia. Y estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que además el humor es siempre este gran indicador. Bien, lo el maestro Enrique Alonso Cachirulo, que tuve la fortuna de que él me enseñara Ay. a hacer su revista toda, todavía libre. Uy, lo, qué padre. Ajá, gran bien. maestro. Lo quise muchísimo. Y ahorita yo veo mucho, sobre todo entre la comunidad estandopera, que la gente se queja, entonces que ya no te puedes reír de nada. ¿No? Y claro, es que es muchísimo más fácil y más inmediato y más por, por cruel, porque todos tenemos ese niño cruel interior, como sí. seres humanos, Reírte de la víctima. El, el gran tema de, lo, de, de este humor políticamente correcto es que, es, que, es que no debes hacer escarnio de la víctima. ¿Qué significa para los humoristas? Entender el cambio, entender la deconstrucción del, del patriarcado y de la masculinidad, y en, pues echarle cabeza a tus chistes, mijo. Uh -huh, uh -huh. Y, por, y, y, y acabas de poner un ejemplo clar, clarísimo. El maestro Enrique Alonso Cachirulo hacía un humor que te podía tener desternillado de la risa, ¿no? fue su, este, su, su versión de Arráncame la Vida, que, este, que, cantaba, que cantaba en las revistas, y no se llevaba entre las patas a nadie, ¿no? Andrés Bustamante hace lo mismo, pero bueno, ese ya es harina de otro costal para otro día, mi querida Pati Kelly. otro costal, pero es un cambio que no hay que dejar de ver. Y no, y no es solemnidad, es una invitación a la creación, a la creatividad. Absolutamente, tenemos nuestra joya a la madrugada, mi querida. Pati, que le que esos días que estás tú en el teléfono son las 11 de la noche, son las 12, es la 1 y no le has apagado. Porque Ajá. de este video, video que no puedes dejar de ver, nuestra joya de la madrugada, es este bonito video que te vamos a compartir, que tiene 1.7 millones de vistas. Wow. Y que no tiene que ver también con nuestra reconexión con lo que es el planeta. Ay, mi vida. Es, ¿sí? es mi vida nada más. Pero están, están están presos. Están en un... Están en un santuario. Oh, y este es, pues. Están en un Estos pingüinos están en un santuario y es su cuidadora. Y es de repente ver justamente que cuando el ser humano es gentil, cuando colabora con el planeta, hay reciprocidad de amor, creo yo. Mira. Ahora que estuvimos... Mira, mira, mira. Y con qué gusto Mira, ve? mira nomás. Ay ahora que estuvimos los humanos en veda, ¿verdad?, que estuvimos encerrados, acuérdate la cantidad de videos que salieron de jaguares metiéndose en los hoteles, cruzando tranquilamente los elefantes, la carretera, los rinocerontes ahí felices. Eh, ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y yo creo que que la soberbia nos ha devorado como especie. Tendríamos que ser un poco más humildes y aprender de estos otros seres. Absolutamente. Patricia Kelly, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Catarse este, 22. En este jueves lluvioso, este, tequilero y sabrosón. Y Oye, sobre eso no se diga más, ahorita lo, entramos en acción. <risa> Pero por favor, y muchas gracias por estar con nuestras audiencias, muchas gracias a la gente que nos acompaña aquí en la red este de en la red de replicación de Catarsis 22 en todas nuestras páginas hermanas, por supuesto nuestra señal de origen desde el Facebook de Canal 22 México, Canal 22 Internacional, Noticias 22, Ipstory que es... Son nuestros grandes compañeros de viaje, cultura colectiva, viviendo mi ciudad, la página de la plataforma mexicana de voluntariado Plomexbol, de las este, asociaciones de la sociedad civil organizadas, el Centro Cultural Helénico, ROCHE, y eh, por supuesto el Instituto Nacional de Bellos Memes que nos replica, y las redes de un servidor, Pedro Cominic. Nos llenamos de gozo de haber tenido tu compañía. Uy. <risa> que nos regales una, unas palabritas de despedida de los de estos temas tan áridos que nos tocaron hoy, oye. No, no importa, mira, yo te, te agradezco, insisto, lo dije en el otro en el otro espacio, pero lo reitero aquí, eh, cada uno de nosotros tenemos una especialidad, temas que nos apasionan, pero gracias por permitirme ser una ciudadana que opina sobre lo que lo que vive su país, como como eso, como ciudadana, ¿no? Entonces, y, te decir, y, te, y te quiero decir una cosa, mi querida Patti, perdón que te interrumpa, no, una bien. ciudadana... Con la plenitud de ser que tienes tú para que otras mujeres y otras personas con tu goce de edad levanten <risa> sí. la voz y se hagan oír en sus entornos. Porque tienen mucho que decir y todo que aportar. Pues sí, te mando un abrazo adelantado de tu cumpleaños. Gracias. Dice 52 y, y, y ya vas a ver cómo llegar un poco más adelante. Lo único que hace es darnos más energía porque lo que tenemos es vida, no muerte. Muchísimas gracias. Besos, Mil. Gracias.